Estamos hoy muy contentos porque tenemos la oportunidad de saludar a Edith Godina, una querida amiga que trabaja de manera muy intensa, de manera muy profesional, pero sobre todo con una intención genuinamente, genuinamente amorosa por atender a enfermos con un padecimiento extraño, un padecimiento raro. Edith, muchas gracias por atender a esta entrevista. Te pido por favor que tú misma te presentes para que te conozcan quienes te van a escuchar y a ver. Bueno, muchas gracias primero por la entrevista, por pensar en nosotros como la Alianza Mexicana de Familias con Bonji Pelindo. Yo soy la Presidenta de, de la Alianza, tenemos siete años que nos conformamos. Esta enfermedad es una de las tantas enfermedades raras que, que hay en el mundo. Su prevalencia es de uno por cada 36 mil este, nacidos vivos, bueno, más bien nacidos. Entonces, este, en México, en la alianza tenemos aproximadamente 23 familias que forman parte de ellas. De esas 23 familias se van uniendo, pues, no solamente el papá o la mamá, sino uno, dos, tres, seis o hasta diez hijos. Es una de las enfermedades que de repente uno escucha hablar de ellas y se queda en el más amplio limbo porque no tienes idea de lo que se trata este asunto. Descríbemela de manera muy sucinta. Sí, mira, en esta enfermedad lo que nos puede aparecer son quistes o tumores, tanto en cerebelo, médula espinal, ojos, oídos, páncreas, riñones, glándulas suprarrenales. Y no solamente aparecen una vez sino es de manera consecutiva. Hay personas que pueden tener 10, 13 operaciones y una de las cosas también que puede pasar es que, por ejemplo, en el riñón podemos tener cáncer. Entonces, no solamente es quitar un quiste o un tumor, sino que podemos tener algún tipo de cáncer. En tu familia, en tu círculo más íntimo y más querido, ¿cuántas personas padecen de esta enfermedad? Cinco personas personas todas están sí. atendidas Edith. todas son atendidas a tres de ellas las han operado uh -huh. a, a una de ellas la han operado dos veces de cerebelo y dos veces le han puesto un es un aparato que en méxico lo hay solamente en dos partes que se llama gamanais pero este pues bueno a ella se lo pusieron pero desafortunadamente ya se después se comprobó pues, en base a las investigaciones que se están haciendo, que no es conveniente a un paciente con bongipelindo que le ponga Gamma night Afortunadamente a ella sí se le redujo el, los quistes y pues bueno, afortunadamente está bien. A la otra la, también y de la misma manera le quitaron un quiste de cerebelo y a la otra unos tumores en la parte este, sacra. Yo entiendo que todos estos procesos que tienen que ver con el buscar el acceso a las medicaciones, el tener atención institucional, el eh, comprender de qué manera podemos recorrer esta ruta crítica para llegar a resultados que sean positivos, no es nada fácil. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has podido eh, combinar tu faceta de, de mamá, tu faceta de ama de casa, tu faceta de profesionista con tu faceta de luchadora? ¿Cómo le has hecho? Mira, principalmente nos tuvimos que documentar. A la primera persona que se lo detectaron fue a mi hija, la más pequeña. Este, Entonces, cuando se lo detectaron, pues toda la familia se tuvo que hacer el análisis. Hay una doctora, que es la doctora Silvia Vidal, ella está en el Instituto Nacional de Cancerología, que es la doctora que está como referencia en México para poder realizar el análisis genético. Una vez que nos realizan el análisis genético, nosotros tuvimos la fortuna que a, a mi hija la atendieron, porque ella vive en Madrid desde hace 17 años, la atendieron en la Fundación Jiménez Díaz, y ahí nos dieron un manual de procedimientos en el que nos dijo el doctor, ¿saben que Léanlo y eso es lo que tienen que hacer. Entonces nos pusimos a estudiar el, el manual, hay un, unos procedimientos que hay que hacer y estos son avalados internacionalmente. Pero lo que tenemos que hacer principalmente es la prevención. Cada año nos tenemos que estar haciendo resonancia magnética para ver si nos aparece algún quiste o tumor. Y dependiendo del lugar en el que esté, se le da el seguimiento. Por ejemplo, el cerebelo puede tener un quiste un milímetro o un centímetro y, este, y no pasa nada. Si, es, si ya tiene tres centímetros, hay que operarlo. Vale. Y es... Este, este, y entonces hay que ver qué neurocirujano es el que, el que lo opera. Afortunadamente, fíjate que en, tanto en el Nacional de Cancerología como en el Instituto Nacional de Neurología, hay dos médicos, y en Pemex, hay, es, ellos en México, son tres médicos que, que han operado a varias personas que tienen bronquimperindosis. A mí, que vivo en Puebla, este, a mi hija, que, a, que vive aquí en Puebla, que le salió un quiste cerebelo, la operaron aquí en Puebla. Y también es un neurocirujano que afortunadamente conocía qué era el VHL, porque desafortunadamente no todos los médicos conocen qué es el vongipelimbrón. Sabemos que pues, estudian mucho y saben de muchas enfermedades, pero pues no de las enfermedades raras. ¿no? Entonces, lo que hacemos es que si vamos con algún médico nuevo y hay residentes con ellos, pues llevamos el manual y se los regalamos para que sepan qué es el BHL. Entonces, así es como nosotros estamos dentro de la alianza, hacemos esa promoción y todos los, los, este, los pacientes, pues ya tenemos nuestras copias para llevárselo a los médicos y a los residentes que estén trabajando con ellos, también darles la información para que si llega algún paciente, pues ellos también estén enterados porque si no pueden pues, tratarnos, manejarnos, darnos mucho medicamento, por ejemplo, en los riñones podemos tener muchísimos quistes. Y puede estar un riñón lleno de quistes y se puede decir, ese riñón no sirve, pero si algo está funcionando, no se quita. Eso es lo que nos han comentado tanto los urólogos como los nefrólogos. Y, este, y, pues, uno sigue su vida normal. Y una de las cosas más importantes es la salud mental, la salud mental y la, y la alimentación. Salud mental, alimentación y ejercicios son los tres factores más importantes que debemos de tener. Porque si nada más estamos pensando, tengo BHL, ya en un año me va a tocar una resonancia. Y estamos presionados porque nos va a tocar una resonancia. Tenemos que estar, si nos hacen de cuerpo completo, son cuatro horas metidas en, en el aparato, pues nada más nos angustiamos. Y sin embargo, si tenemos una vida un tanto más agradable, no estar pensando en que estoy enfermo, porque pues mientras no me salga nada, ahí está la enfermedad. Pero me puede salir o no me puede salir. Es, es este jugar a la lotería, ¿no? O me sale o no me sale. Y si sale, dependiendo de cómo esté, hay que operarse. Entiendo. Ahora que hablabas de Bon Hipelindó y cómo llegó un manual de procedimientos del extranjero que ustedes hoy mismo tienen puesto a disposición de estas familias, me acordé, se parece mucho a las historias de todos nosotros. Cuando yo busqué información, Gocher, hace 24 años, pues no había nada y finalmente tuve que traer información de Francia primero y luego de Estados Unidos y bueno, empezar a hacer justo lo que tú hiciste a. Ponerla en las manos de quienes como nosotros teníamos ese padecimiento. Este es un trabajo que se repite en muchas ocasiones para personas que como nosotros atendemos temas de enfermedades poco frecuentes. La experiencia que tú tienes con respecto a este trabajo que haces, seguramente como en otras ocasiones para otras asociaciones, te ha llevado a enfrentar múltiples resistencias para la atención de tus pacientes cuando están diagnosticados, porque primero hay que diagnosticarlos de manera certera sí. y con congruencia lógica para estudios específicos. ¿A qué, digamos, resistencias te enfrentas hablando de tus pacientes con BHL? Pues principalmente, eh, muchas veces, a, la, a enfrentarnos al médico. A que el médico, si nosotros ya algo, tenemos, digamos, sabemos que tenemos este llegamos con el médico y le decimos, ¿sabes qué? Tengo este conoce la enfermedad? Tenemos, debemos de ser muy sutiles para decirles que sí si la conoce. Porque muchas veces el médico se molesta de que uno sabe más de la enfermedad. Sí. Y hay ocasiones que, este, que el mismo médico... Eh, apenas antier hablé con una persona de Oaxaca, ella tiene varios quistes en la médula, que es en una de las partes que, que también sale, este, y el médico le dijo, ¿sabes qué? Te veo en seis meses. <risa> es por el desconocimiento yeah. de la enfermedad. No puedes esperarse un paciente seis meses para que te operen, yeah. o para que te vuelva, dar, o simplemente para darle, para darle seguimiento a esos quistes. Claro. Y a esto es a lo que nos enfrentamos, ¿sí? A que el médico muchas veces no está consciente de, de la gravedad de la enfermedad. A lo mejor no, no es este que te vayas a morir, por decirlo de una forma fatídica, ¿no? Pero sí es conveniente que te atiendas a tiempo, que le den ese seguimiento. Por ejemplo, yo tengo más quistes que riñón. Pero mi riñón funciona perfecto. Okay. Entonces, yo voy al urólogo y me dice, no hay ningún problema, este tu riñón está, está perfecto. Están los quistes, pero están bien. No, o sea, no tienen más calcificaciones de las que deban tener, ni nada. Entonces, estás bien. Yo soy de las afortunadas que tengo los quistes, pero no he tenido ninguna sola operación me han operado de otras cosas que no es lindo pero y que me han salido por las resonancias que me tengo que sacar cada año, ¿no? Por eso se han descubierto, pero estoy perfectamente, ¿no? Entonces, yo afortunadamente tengo un médico que es consciente, ¿sí? Sin embargo, otra persona de mi familia, cuando le dijo, ¿sabes qué? Pues obviamente uno muchas veces va como referencia, va con otro médico para ver su otro punto de vista, ¿no? Claro. Entonces decidió no operarse y pues le dice el médico, sabes qué, te vas a morir. Oh, bueno. Pero te lo dicen así de una manera como como si supiera cuál es tu estabilidad emocional, que si se lo dicen a una persona que no esté emocionalmente estable, en lugar de ayudarla la perjudica. ¿sí? Claro, yo. Eh... Pueden, eh, perdón. No. Este, nos, nos, nos me comentaban algunas de las personas de la alianza que alguno de sus médicos en el pasillo de los hospitales ha dicho, avísame cuando quieres que te quite tu tumor, porque te lo tengo que quitar ya. Pero así, así de fuerte, ¿no? Sí. Yo eh, cuando te escucho, es inevitable eh, hacer referencia que es muy parecida a la que nos dan muchos otros que, como tú, trabajan por enfermedades raras. Eh, en términos muy, muy, muy, muy grandes, hay una muy importante cantidad de médicos que tienen desconocimiento pleno de casi todas las enfermedades de tipo raro. Ya no digamos BHE, ya no digamos ninguna. Tienen desconocimiento de casi todas. Eh, afortunadamente, son los pacientes quienes, de informarse tanto, Terminan por coachar al médico y por darle la primicia de lo que tiene que hacer. Eh, me hiciste que me acordara de un día que le dijeron a mi hija que llamara, que, que le dijera a su papá que fuera a ver a los doctores. Fui a verlos y me dijeron, entendemos que su hija tiene fístulas en el pulmón y es seguramente cáncer. Y le dije yo, no, es acumulación, acumulación calcárea. Yo he leído de esto uh -huh. hace muchos años. Y cuando hicieron los estudios correspondientes y todo el procedimiento, dijeron, ¿tiene usted razón? Y dije, no tenía yo razón. O sea, lo que hice fue estudiar temas de la enfermedad que tienen mis hijos. He leído los 10 libros más importantes de esa enfermedad y entonces conozco algunas cosas. Lo que tú haces, lo que hace tu grupo, tu alianza, es algo muy importante porque BHL es una enfermedad de las muchas que tienen enorme, enorme espacio de ignorancia en el sistema de salud mexicano. Y solo a través de una constante, pertinaz y muy profesional actividad de parte de grupos como el tuyo, es posible que esta gente que tiene estos padecimientos sea atendida de manera correcta. No es fácil, yo lo sé, no es fácil ir recorriendo este camino igual que tú y sé que uno, los médicos por desconocimiento, luego protocolos inexistentes, luego instituciones de salud que no tienen la más mínima idea, luego algunos que creen que saben pero no saben nada y luego lo otro que es todavía más importante los pacientes y lo digo con enorme responsabilidad a veces nosotros los propios pacientes somos indolentes ante estos temas y esto uh -huh. ayuda muchísimo a que esta descomposición se dé de manera global porque el médico dice bueno si a este no le importa que es el encargado de su enfermedad pues a mí qué me va a importar no la verdad a mí menos <risa> fuera cuando fuera. Ese sí. es problema no mío hay una pregunta que tengo que hacerte porque es una referencia de lo que sé que tú has estado haciendo en los últimos años he visto cómo con rigor has estado permanentemente atendiendo no solo el, el tema de la información, sino también el del cobijo para tus agregados. He visto cómo haces reuniones, cómo haces eventos y cómo participan contigo la gente que ya te entregó su confianza y que te da a ti esta oportunidad de ser la líder de este grupo que va avanzando a favor de él mejoramiento de los pacientes en esta enfermedad. ¿Qué tan difícil para ti ha sido convencer a tus propios enfermos aliados de que tienen que atenderse, de que tienen que ser consecutivos con la determinación de cuidarse y de que deben hacer caso a cuando alguien ya con conocimiento pleno de causa les indica qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, lo que indica tu manual de procedimientos que trajiste de otras partes del mundo. ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, mira, en cuanto a los pacientes, yo veo que no hay ningún problema, ¿sí? Creo que todos son o somos muy conscientes y somos constantes en, en nuestros estudios y damos un muy buen seguimiento a, este, pues a lo que nos tenemos que hacer. Solamente conozco dentro de la alianza a dos personas que ya no han querido hacerse absolutamente nada. ¿Sí? que dijeron, ¿sabes qué? A ver qué es lo que pasa y así sigue. Pero todos los demás tienen un muy buen seguimiento de, de lo que se deben hacer cuando se operan, hacen todo lo que deben de, de hacer y, este, y tratan, por ejemplo, en, las, en los encuentros que hacemos, vamos, tres, tres encuentros que hemos hecho de este, pacientes, familiares y médicos para dar a conocer la enfermedad para, para ellos. Entonces, este, en cuanto sacamos la convocatoria, nos empiezan a contestar que si sí van y el que no va a ir tiene la atención de decir, no, ¿sabes qué? No puedo ir, pero avísame todo lo que dicen. Y no puedo ir porque estoy enfermo o me operaron o tengo cita. Alguna cuestión así. Tienen esa delicadeza, atención este esmero preocupación el término que quieras de, de, de decirnos sí eh, una de las cosas que queremos hacer es un programa como el que tienen yo siempre los mando a, con ustedes a femexer si tienen quieren algún apoyo psicológico porque pues sí nosotros necesitamos un apoyo psicológico para esta estabilidad sí esta estabilidad emocional entonces queremos este, tener un poquito de más más apoyo en esa en esa parte. Una voy, de las perdón. cosas... Sí, perdón, ¿sí, perdón, perdón, me, me voy a encargar de transmitir esto para que las psicólogas de, de la femexer atiendan de manera personal esta sugerencia tuya y que te llamen la semana que entra para que se pongan de acuerdo en una agenda de servicios que te pueda ser útil a ti y a tu gente. Ay, sí me parece muy bien, muchas gracias. Porque sí, es, sí muchas veces uno está negado a, a tener ese apoyo sí. y muchas veces yo hago esa función ¿sí? con ellos sí. yo hago esa función porque yo soy psicóloga sí. y este pero no soy psicóloga clínica sí. me encantaba la psicología clínica y hubiera querido ser psicóloga clínica pero no no lo soy si ¿sí? yo me fui hacia otra área por facilidad en, en tiempos y horarios para estar con mis hijas sí, entonces este pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos. Y fíjate que una de las cosas más importantes que ahorita, porque está en boca de muchos médicos el BHL, porque al Premio Nobel de Medicina este, está investigando sobre bonjipelindo Maravilloso. Entonces, es algo sumamente importante para nosotros, porque sí, Estados Unidos, España, Bélgica, Francia, Alemania, están haciendo investigación sobre bonjipelindo a México nos falta eso, pero platicando con los médicos, desafortunadamente no se dan las condiciones hospitalarias para que ellos puedan hacer investigación. ¿sí? Tenemos un grupo de médicos, principalmente neurocirujanos, que hemos, hemos formado, este, oftalmólogos y neurocirujanos, que son maravillosos, pero no, este, no tienen las condiciones en los hospitales para poder hacer investigación. Qué buena noticia eso que me estás acabando de decir. Porque no todos, no, no en todas las aso asociaciones, se cuenta con un grupo selecto de especialistas en el tema uh -huh. que están apoyando. Y eso es maravilloso. Yo eh, entiendo que tú, con la inquietud que tienes permanentemente, debes de conocer mucho de lo que se está haciendo en el extranjero. De lo que hacen en Europa, de lo que hacen acá mismo en Latinoamérica y en Estados Unidos. De esos países, de, de, de los países que tengan algo que ver con BHL, ¿cuál es el país, no por, no por idioma, sino cuál es el país que tú consideras más avanzado en estos temas, en este tema, en BHL? Yo creo que Estados Unidos, España y Bélgica. ¿Ellos han sido para ti una fuente de sí. información que te sirve? Sí. ¿Cómo la, sí, ¿cómo, sí. La, ¿cómo, la, ¿Cómo la condensas? ¿Cómo la argumentas? ¿Cómo la ordenas y cómo la compartes? Pues mira, este, principalmente porque ellos, eh, lo que he leído con, con ellos y la información que nos envían, es el, todo el proceso que hacen cuando realizan una investigación, ¿sí? sí uh -huh los programas que tienen para los pacientes uh -huh. que están con ellos uh -huh. y que también tienen esa preocupación de enviarlo a las otras a las otras fundaciones que hay en el extranjero. ¿sí? Okay. No solamente se quedan con ellos. Por ejemplo, este año se este, envió un, una información eh, la Alianza de Estados Unidos para recabar mucha información de cuáles son las... Lo, lo que nosotros sentimos y pensamos cuando, nos, cuando tenemos la enfermedad, ¿sí? Son una serie de preguntas para ver la parte sensible y la, y la cantidad de veces que a lo mejor algún paciente está, es operado o de ojos o de oídos o de cabeza o de columna, ¿no? O de riñón. Entonces, pero son preguntas muy puntuales y muy fáciles, porque muchas veces las preguntas son tan largas que el paciente, no todos los pacientes podemos entenderlas, o la terminología no es la adecuada. Entiendo. Y ellos, su, la, todo el cuestionario que enviaron, es muy conciso, concreto y fácil de entender. Es muy didáctico. Sí, sí. Así, ah, así. Ah, Entonces, este, ellos lo están, lo están haciendo de esa manera. Por ejemplo, la Alianza Española, ellos apoyan mucho la, la investigación al Instituto... Nacional de Cancerología de Madrid. Okay. Y la, las doctoras también lo dan a conocer. Y fíjate que hay una, una cosa muy importante. Este año es la primera vez que una genetista mexicana eh, va a un congreso internacional y presenta un caso de una familia de BHL en ese congreso. Tú lo mandaste? Nunca sabías, nunca. Ella se, este, se contactó con nosotros, hemos estado trabajando con ella y pertenece a la alianza, y, este, y entonces nos dijo que si podía presentar el caso de una familia y lo presentó. Me da mucho gusto, te felicito porque eso hace muy... Es la doctora, sí, es la doctor, perdón, es la doctora Edna Aispuru, ella fue la que lo, lo presentó. Te felicito, eso hace que el camino hacia las resoluciones más inmediatas que se están dando en el extranjero, nos lleguen rápido y podamos ocuparlas, aprovecharlas, y en algún caso ser venturosamente tan exitosos que el paciente termina por sentirse como cualquier otra persona que no tiene nada. ¿Existe ese caso? ¿Hay, hay casos en que hay, alguien haya remitido este problema? No. no. No. Es algo para toda la vida. Sí. Es como... Es algo, es... Es, mira, es operación tras operación tras operación es algo que hasta ahorita no hay algo con lo que se quite muy bien y es operación tras operación tras operación entonces por eso de lo que te comentaba el aspecto emocional es, es mucho muy importante ¿sí? sí porque hay personas que a los 15 días pueden andar caminando normalmente pero hay personas que les cuesta un año sí, ¿sí? Yo he, en, eh, bueno, he visto en muchas ocasiones el asunto de la psicología o el asunto del tratamiento psicológico o apoyo psicológico a veces es eh, harto complicado porque en México no tenemos educación para este tipo de procedimientos. Eh, normalmente hay, hay, hay algunas personas que me han dicho, no, no, yo no necesito eso, si no estoy loco, o sea, yo ya sé que tengo, no tengo mayor problema. Eh, no, no alcanzamos a comprender, porque no tenemos la educación que nos haga pertinente la información, que eso nos va a apoyar para algunos aspectos muy, muy importantes de la psique, que a veces te causan un conflicto tan mayúsculo que piensas en cosas extremas. Es algo muy importante lo que estás haciendo, y por eso a mí me dio mucho gusto que, Antier o ayer que te mandé el mensaje para que me permitieras hacer esto que estamos hoy mismo bueno, mirando, me, me dio mucho gusto que me dijera sí, David, ¿cómo no? Mucho gusto, porque la gente en México, la gente con BHL, te conoce muy bien, no, no tiene ningún problema, todos conocen a Edith Godina, pero los de a pie, los Juanes, los Pedros, las Carmen, no te conocen. Y debemos de entender que a veces ese Juan, ese Pedro, ese Gustavo, van a tener en su familia un probablemente BHL y van a saber a quién consultar, quién es en México quien está haciendo trabajo de investigación, de soporte a través de una asociación, de confianza adquirida a través del tiempo que puede transmitir a otros y ayudarlos en sus procedimientos. Eso es enormemente importante. Y yo, que te conozco, Tú sabes que nunca digo algo que no sienta yo que te conozco sé que haces un trabajo muy destacado muy humano muy sensible muy al grano en lo que tú entiendes que debes de apoyar porque afortunada o desafortunadamente eres familiar de otras personas que tienen bhl y entiendes muy bien lo que se siente entiendes muy bien lo que se necesita y entiendes muy bien las tareas y trabajos que hay que hacer una pregunta que también me salta en este momento, es el, el entramado, el, el círculo de atención que tiene que ver con grupos de pacientes, academias instituciones, grupos regulatorios, el propio gobierno, los grupos farmacéuticos. ¿Tienes apoyo para hacer todo lo que haces? No, ningún apoyo. Ningún apoyo. Nosotros la forma como trabajamos, este... Digamos, dentro de la alianza hemos ido conociendo poco a poco personas que se unen a nosotros y, por ejemplo, nos prestan instalación para hacer nuestro encuentro, este, nos regalan el coffee break. Los médicos o las personas que van de ponente no le pagamos ni un quinto, todos van de manera gratuita. Este, el, la plataforma... De, que tenemos nosotros en la web. Esa sí la pagamos nosotros. Este, a lo mejor la papelería, alguna cosa de, de, de papelería cuando tenemos, este, vamos a promocionar, también lo, lo pagamos nosotros. Pero siempre hemos encontrado personas que, que nos han estado ayudando. Por ejemplo, el año pasado, este, la otra persona que, que coordina también cuestiones de la alianza, se llama Alejandra Cadena. Ella en su trabajo, con la, pues, nos enviaron a un curso de motivación y este, conoció a, a bueno, quienes nos dieron ese curso fueron unos marinos que se dedican a dar cursos de capacitación, pero principalmente manejo de emociones en, en las empresas. Entonces, ella me escribió de una manera sumamente bonita y me dice, oye Edith, ¿por qué no los invitamos a que nos den un curso en la Alianza? Le digo, ¿y cuánto cobrarán? Y este me dice, pues no sé, le pregunto. Entonces le preguntó, le dijo, mira, nosotros hacemos esto, a ver, dame tu, tu link. Le dimos el link, luego, luego le habló y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, nosotros les damos el curso, nosotros pagamos el lugar y pagamos los alimentos. Porque es un curso que empieza a las ocho y media de la mañana y termina a las cinco de la tarde. Pues es más, ves que por parte de ustedes fueron dos personas. Y, este, y no nos cobraron absolutamente nada. Entonces, afortunadamente hemos conseguido ese tipo de apoyos de personas altruistas, pero de otra manera no, no tenemos nosotros, ojalá pudiéramos apoyar en algo, ya sea para transporte o pues para pagar unas resonancias, más o menos las resonancias cuestan entre 23 y 25 mil pesos, una resonancia completa de todas las que nos tienen que hacer, ¿no? Pero no, no tenemos ese tipo de, de primero, de este capacidad económica para poderlo hacer. Bueno, y luego, una cirugía, pues menos, porque son cirugías que pueden costar de 500 mil a millón y medio, dos millones de pesos. ¿Algunos de estos pacientes aliados que tienes bajo tu grupo no pertenecen a instituciones de salud específicas? ¿Y sí, sí. Se... Algunos pertenecen al liste, otros al Seguro Social. Eh, o sea, Nada más eh, lo, lo comento porque Bueno, primero comento lo anterior eh, Me dijiste Hay gente bien intencionada que nos ha Tendido la mano y Ha apoyado nuestros esfuerzos Eso sin lugar a duda tiene que ver con la confianza Que tú les generas y con el trabajo que tú Expuesto en la red Y expuesto a través de tus participaciones Has demostrado que existe Ese trabajo es fundamental Porque gracias a él La gente que te apoya lo hace decidida porque sabe que estás haciendo algo que es muy importante para grupos de enfermos. Y yo te felicito por eso. Por el otro lado. No, muchas gracias. En el tema de los no apoyos, sí es verdaderamente preocupante que alguien que eh, tiene una plataforma de apoyo tan interesante, tan profesional como la tuya, no tenga de alguna manera una ruta que le allegue recursos. ...para que esto sea posible. Estamos pensando que el año que entra vamos a hacer, no un teletón que es algo muy difícil y complicado... Uh -huh. ...vamos a tratar de hacer un eh, informe muy preciso para ponerlo a disposición de compañías privadas... ...grandes conglomerados mexicanos, a los que les vamos a demostrar con hechos y argumentación bien solidificada... ...el trabajo que se hace en México por pacientes que son necesariamente mexicanos a los que se les tiene que dar atención la misma que se le da a cualquier otro, en la misma condición, en la misma facultad de profesionalismo y de atención personalizada. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque no solo tú, sino muchas otras organizaciones eh, tienen el mismo problema que tú. Tanto que hace uh -huh. rato comentaba con una otra queridísima amiga que México es la única nación en Latinoamérica de las grandotas, no, no, no de mérito a los chiquitos, pero de Brasil, Argentina sí. Colombia, Perú, eh, México es la única nación en la que decrecen las organizaciones de pacientes. En lugar de haber más, hay menos. Eh, hasta el 2016, creo que hasta el 2016, había poco más de 100, hoy hay menos de 80. Y eso tiene que ver con desconocimiento de parte de quien creó asociaciones, cansancio, falta de apoyo y otra... Muy importante el desconocimiento. Sí. Las asociaciones que se crean, creen que por el hecho de que ya se crearon, las van a ayudar. Mentira. Las asociaciones que se crean, no. creen que les van a dar recursos para que hagan sus cosas. Mentira. Y las asociaciones que se crean, creen que alguien va a estar jalando sus esfuerzos y los va a encadenar a ellos. Mentira. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Sí, eso tiene eso. uno que hacer el trabajo, porque si no, no se, no se puede. No, no y sea. ahorita, por ejemplo, nosotros una de, de las cosas que hacemos para poder dar a conocer Ahorita, el prim, la primera ocasión fue un tanto más difícil, pero entre comillas difícil porque subimos la publicidad a Facebook y a Twitter y ahí nos empezaron a escribir porque la mayoría de las personas eh, cuando tenían BHL, pues ya ahorita con la tecnología buscan y Pelindo y pues se iban más como referencia a España. Claro. Y afortunadamente la Alianza Española... Tiene muy buena relación con nosotros y tenemos mucho apoyo por parte de ella. Y, este, y entonces decían, ¿saben ya ¿saben que Ya está la alianza mexicana, comuníquense con ellos. Y entonces ellas nos apoyaban en ese sentido, ¿no? En referirnos a los pacientes, a nosotros. Y entonces así es como hemos ido este, captando a más personas y orientándolos con qué médico pueden ir, porque es lo que podemos hacer, ¿sí? ¿Qué, ¿Con qué médico acudir? ¿Cuáles son los trámites que tienen que realizar en una u otra parte? Porque muchas veces les han, les han llegado a, con, a comentar que, por ejemplo, a una persona en el siglo XXI le dijeron, ¿sabes qué? Como eres un niño, pero no tienes nada, pues ven hasta que te doy de alta y vienes hasta que tengas algo. No puede ser posible que sea eso. Hay un protocolo que se sigue para los niños. Claro. ¿sí? claro no sé. Porque no solamente los adultos pueden tener el BHL los niños, pero es con la condición con la que se nace. Entonces, este, a los niños hay que, hay que estarlos checando. Entonces, sí, este, esa es la, la, la forma en cómo nosotros trabajamos. Y pues por las referencias, y ahorita que ya nos conocen, nos escriben ya sea por Facebook o nos mandan correo y ya nos comunicamos vía telefónica con ellos para darles una mayor orientación. Voy a instruir a quien trabaja acá en la Federación y pide un deseo para que uno, se comunique contigo para el tema de apoyo psicológico y dos, para que hagamos un corretaje de esfuerzos que pueda ser no, mitigado okay. a través de todas las páginas y que la información que tú vas generando esté todo el tiempo, todo el tiempo, en frecuencia con la de nosotros para que la vean más personas y puedan tener información precisa que sirva para sus propósitos. Esta entrevista sí, ha sido para sí. mí un espacio muy importante de reflexión en el tema de BHL porque evidentemente... Diferencia tuya, soy un ignorante del asunto, pero por supuesto sé lo que tiene que ver con las tripas de lo que se siente ser un enfermo con procedimientos sí. raros. Eso sí lo sé a la perfección. BHL, uh -huh. es igual como Gaucher, en términos de raro, y entonces sé cómo es frustrante, cómo es poco digno a veces el trato que se nos da, cómo es eh, una lucha constante cada que cambia un director, un subdirector, el de, de la derecha de audiencia, sí. etcétera. Te, te entiendo perfectamente bien. Y tú eres una de esas personas, en este ciclo de entrevistas, no vamos a poder entrevistar hoy a todos los aliados a femexer Vamos, hemos escogido a algunos para que representen a todos, porque evidentemente lo el, el tema que tiene que ver con lo de acá adentro, se parece en muchos casos siempre, sí. es básicamente lo mismo, es una, eh, es como decía yo en algún momento, cuando eh, todo esto empezó fue como si un enorme cielo lleno de nubarrones embrutecidos de desesperanza. nos se te llegara. Eh, eh, después cuando tienes ya oportunidad, pues todos los días eh, eh, acudes a subir a los picos más altos de la felicidad, pero para que eso pase, uh -huh. pasan muchos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Antes de que podamos, si tú me lo permites, concluir esta entrevista, quisiera preguntarte algo que tiene que ver con, con tu familia. ¿Cómo es que, por ejemplo, en tu caso, teniendo a tu muchacha o a una de tus hijas tan lejos, mantienes una comunicación que de frecuencia a frecuencia la entienda tu hija con la imperiosa necesidad de apoyar tus esfuerzos? ¿Cómo le haces para que eso suceda? Mira, con ella siempre ha existido una relación de mucha cercanía. Está del otro lado del mundo, sí. pero tanto nosotros, los, nosotros somos cinco integrantes de la familia, incluyendo a ella. Sí. Este, nosotros sabemos todo lo que hace ella, como ella sabe todo lo que nosotros hacemos. Sí. Todo lo que sentimos, todo lo que hasta si hoy llovió, ella sabe, ¿sí? Entonces, siempre ha, siempre, siempre, hemos tenido una, una relación de, de cercanía, este, de confianza, de, de empatía con todas las cosas que hacemos. Y yo creo que como padres, por el apoyo a lo que los hijos quieren hacer, ¿sí? Entonces, como padres, eso es lo que hemos hecho. Y sabemos todo, puede tener, mi hija tiene 39 años, no es la chiquita, chiquita, ¿verdad? Pero este, pero ella, si de su trabajo la mandan a, por decir algo, a Suiza, me dice mamá, me voy a ir a Suiza, me manda un mensaje, ya me voy a subir al avión, ya, me, ya llegué, ya estoy en el hotel, como si tuviera 10 años, ya voy, ya vengo, ya estoy ya lo otro. Es una relación así muy que no tienen ni por qué pedirme permisos, ¿sí? O estarme avisando. Se me dice, ah, mamá, me mandaron y ya. Pero, sin embargo, ella tiene esa atención para que yo siempre esté tranquila de las cosas que están haciendo. Eso Ahora, las, las, las dos que viven aquí, de la misma manera, ¿sí? Siempre hay una comunicación de, telefónica o por mensaje, mamá, ¿cómo estás? O hija, ¿cómo estás? No solamente la mamá o el papá que habla, sino los hijos que le hablan a los papás, ¿sí? Mi yo la... creo que la comunicación es una, una cosa muy importante y fundamental en la vida. ¿sí? Están lejos y... y es algo que, sí, yo creo que es algo que, que, como padres, creo que tenemos la satisfacción de decir, lo hemos hecho con nuestros hijos. Sí, está, están lejos, pero cerca. Todo el tiempo están sí. lejos, pero cerca. La que es. está lejos. Las que están cerca, pues ahí están a la vuelta, no te preocupes por ellas. Uh -huh. yo, eh, antes de concluir esta eh, entrevista, tan cálida y tan linda que nos has hecho el favor de concedernos, te quiero hacer preguntas de un cuestionario que escribió, que, es, que escribió Marcel Proust. Y la idea es que la gente que te va a ver y escuchar, y me da mucho gusto decirte que Pide un Deseo, Femexer y Accesalud tienen más de 100,000 visitantes al mes, te van a ver por lo menos algunos de esos, para que eh, entiendan lo que tú haces y tú eres. Vamos a tratar de que con este cuestionario, se refleja un poco de tu personalidad. Te quiero pedir, por favor, que las respuestas sean muy sencillas, de bote pronto, y que no te preocupes por argumentar una respuesta más allá de... <risa> bueno. Ahí. ahí te va. Edith, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Odio. ¿Qué es lo que más te causa placer? Reír. ¿Qué es lo que más te desagrada? El enojo. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El de la música. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? El de los camiones. <ríe> Edith, ¿cuál es tu grosería favorita? Ay. Chingao. Esta ya me la contestaste, la que viene ya me la contestaste en algún punto. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Ser bióloga. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Uy, no sé. Astronauta. <ríe> si el cielo existe y cuando tú te vayas te recibe Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues? Que ahí está mi mamá. <ríe> <ríe> Qué bonito. La pregunta que viene no la hizo Marcel Proust, la hago yo porque es, digamos que es una ansiedad personal. Si tú fueras un personaje de caricatura, ¿Qué personaje de caricatura te gustaría ser? Mm... Verónica de Archi. <ríe> qué lindo, qué lindo. La otra vez me dijo un amigo, yo sería trombolo. <ríe> ah, bueno, mira. <ríe> Edith, ha sido un gusto enorme, enorme, enorme, enorme, enorme, hablar hoy contigo, verte, te veo muy bien, la verdad, te veo... Ay, muchas muy gracias. Bien. Has refrescado enormemente mi día, has hecho que sea posible que la catarata de amistad se fresca para mí. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias no. por todo lo que haces por México, muchas gracias por todo lo que haces por los BHL, muchas gracias por todo lo que haces por tu familia, pero sobre todo, muchas gracias por no darte por vencida y por estar ahí en la lucha. Todos los días, querida amiga, te admiro y siento un enorme respeto por tu trabajo, por tu trayectoria y por eso que haces todos los días con el mayor de los empeños y amor. Muchísimas gracias, Edith. Aquí tengo a Celita que se quiere despedir de ti. Adiós. Edith. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por todo el trabajo y por pensar siempre en nosotros. el contrario, Edith. Gracias a ti. Gracias, Edith.